Hola a todos, uh, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que estén. Um, gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es la doctora Anarelli Morales y trabajo en el Centro Nacional de la Investigación Atmosférica, que se conoce como NCAR. NCAR es una or organización dedicada al estudio de la atmósfera, del sistema de la Tierra y del Sol. NCAR está localizado en Boulder, Colorado pero ahora estamos vi en vivo desde nuestras propias casas. Estoy muy emocionada de que nos puedan acompañar hoy para platicar con la doctora Rosimar Ríos Berrios. Uh, la doctora Rosimar labora como meteoróloga investigadora en NCAR y se dedica a la investigación de fenómenos atmosféricos de gran impacto, como son los huracanes, las lluvias torrenciales y los eventos de vientos fuertes en las montañas rocallosas. Durante este evento podrán participar por medio de la plataforma de Slido, en la cual pueden participar en encuestas y pueden hacer preguntas. Desplace hacia abajo del, en la página web para ingresar a Slido y participen ahora en las encuestas que ya tenemos listas um, para esta plática. Esta conversación será grabada y será compartida por la página de web um, del serie del explorador. Ahora les presento a nuestra invitada, la doctora Rosimar Ríos Berríos. Hola a todos. Muchas gracias por sintonizarnos hoy. Es un placer poder estar aquí en esta conversación de hoy. Pues como dijo la doctora Anarelli, mi nombre es la doctora Rosimar Ríos Berríos. Eh, crecí y nací por la mayoría de mi vida en la bella Isla del Encanto de Puerto Rico. Y de ahí pues pasé a, a mudarme a los Estados Unidos a cursar estudios graduados en las ciencias atmosféricas porque me interesé en la ciencia de los huracanes. Y luego de obtener mi doctorado en ciencias atmosféricas de la Universidad del Estado de Nueva York, en Albany, Nueva York. Pues pasé a vivir a Boulder, Colorado, donde resido actualmente y como dijo la doctora Narelis, pues punjo eh, como, como científica, como meteoróloga que se dedica a la investigación de los sistemas atmosféricos en el Centro Nacional de la Investigación Atmosférica. Y pues aquí estoy hoy disponible para contestar todas sus preguntas sobre los huracanes. Bueno, y hablando de huracanes, tenemos una encuesta Um, que es para una nube de palabras. Entonces, si pueden, uh, Paul, puedes subir la pregunta, la, el Word Cloud, um, para ver qué, qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra huracán. So, estamos viendo ahorita las respuestas, mucho viento y daño, viento, uh, ciclones tropicales, cambio de clima. So, eso es muy interesante. Um, si tienen más palabras, pueden seguir comentando cualquieras palabras que les um, disaster o desastre, a um, veces es muy importante. Um, ¿qué, ¿Qué piensas de estas palabras, Rosimar? Sí, pues cuando pensamos sobre los huracanes, verdad, lo primero que pensamos es en viento, porque los, hurac el, los vientos, pues, sí, es, es uno de los es algo que siempre recordamos respecto a los huracanes porque, pues, podemos tener eventos de lluvia, uh -huh. de día a día, pero eventos de viento soplando bien fuertes, pues, pues no, y pues, por eso muchas personas asocian los huracanes con, con el viento. También, pues, desastre, porque, pues, como sabemos, los huracanes ocasionan muchos daños a a las propiedades, muchos daños a los edificios, a la agricultura, a los árboles, así que muchas personas recuerdan también la palabra desastre y pues cambio de clima, porque pues ante la realidad de que nuestro planeta se está calentando y que nuestro clima está cambiando, pues hay muchas preguntas sobre, ¿podremos ver más huracanes en un futuro o no? Y pues por eso tal vez algunas personas piensan en esas palabras cuando hablamos de los huracanes. Uh -huh. Eso es uh, muy interesante y, y regresamos a esos um, comentarios. Pero primero quiero saber uh, cómo es que empezó tu interés en los huracanes? Sí, gracias por la pregunta. Pues mi interés por los huracanes se debe a que yo nací en Puerto Rico. Como dije anteriormente, pues Puerto Rico, una isla hermosa en los trópicos, pero también eso significa que está muy propensa al paso de los huracanes. Cada año, pues, siempre Puerto Rico está en, en alerta. Todas las personas de Puerto Rico saben que cada vez que llega el mes de junio y hasta noviembre, siempre estamos alerta ante el posible paso de los huracanes por la región. Así que, pues, creciendo en esa isla tan hermosa, pero que, pues, está propensa a los huracanes, pues, tuve muchas experiencias directas con pasos de huracanes por la isla de Puerto Rico. El primer paso sucedió cuando yo apenas tenía cinco meses, que fue el huracán Hugo. Y pues mi familia siempre me cuenta de todas las cosas que tuvieron que hacer con una bebé de cinco meses y con el paso de un huracán por la isla. Pero uno de los huracanes que más recuerdo pues, fue el huracán Georges en, en 1998, un huracán categoría 3. Eso significa que los vientos máximos excedían 110 millas por hora. Así que si quieres pensar qué significa eso, pues en la autopista, ¿cuánto vamos? A 60, 70 millas por hora y eso es muy ligero, ¿correcto? Imagínese que usted vaya en un carro a 100 millas por hora. Es sumamente ligero, así que pues los vientos soplando con esa fortaleza pues pueden ocasionar muchos daños y pues eso es lo que yo recuerdo que al salir, después de que nos dijeron que podíamos salir, pues todo estaba destruido. Pero no solo fue esa destrucción, ver esa destrucción que, que me llenó de curiosidad, pero sino que antes de que pasara el huracán, siempre estábamos a la expectativa: fuese George, fuese Hugo, fuese Marilyn, Luis, Hortensia, esos son los nombres que recuerdo, Irene, fuese cualquier huracán, siempre era: viene o no viene. Y si viene, será fuerte. Si va a pasar por el norte, si va a pasar por el sur. Eh, ¿Nos va a traer lluvia? ¿Nos va a traer viento? ¿Qué va a suceder? ¿Nos tenemos que preparar? ¿Podemos ir a clases? ¿Podemos ir a trabajar? Y pues esa, eran esas preguntas que, que pues me, me causaron curiosidad. Y pues por eso yo me interesé en una carrera en meteorología pensando ah yo me voy a parar allí frente al televisor y voy a dar el mejor pronóstico que existe sobre los huracanes. Pero a medida que fui aprendiendo y estudiando sobre la meteorología, comprendí que no es tan fácil como simplemente pararte y dar el informe del tiempo. Nuestros meteorólogos que nos dan los informes del tiempo ya están muy bien preparados, pero ellos dan el pronóstico del tiempo basado en la información que tenemos. Y pues así fue que últimamente decidí convertirme en una investigadora porque pensé, bueno, pues... Si los meteorólogos que notan los pronósticos del tiempo en televisión dependen de la información que nosotros les proveemos, pues vamos a mejorar esa información. Y pues así fue que me interesé en, en estudiar eh, la ciencia de los huracanes, cómo se forman, cómo se fortalecen, por qué llegan a ser tan fuertes en algunos casos, pero no en otros casos. Sí. Y otras preguntas que podemos eh, discutir más adelante. Y con eso Um, tu e experiencia con los huracanes, podemos también preguntarle a, nuestra, a los, nuestros videntes, um, ¿ustedes han um, vivido por el paso de un huracán? Um, Paul, ¿puedes subir el, um, la pregunta a ver qué, qué dice la gente? Um, oh, casi seis no, pero cuatro sí. Um, muy interesante. Yo nunca he sí. um, vivido por un huracán, um, pero se ven muy, muy feos y me da miedo del agua. Um, uh -huh. Pero siguiendo la conversación, um, ¿nos puedes platicar un poco más sobre cómo estudias los huracanes? Sí, pues eh, preparé un video que Dan nos va a mostrar sobre cómo yo estudio los huracanes, eh, pues yo utilizo lo que se conoce como modelos de computadora y pues para eh, para alguien que quiera pensar en los modelos de computadora, pues eh, le estoy mostrando un video que podrían ustedes pensar que es eh, nuestro planeta, pero no lo es, mm -hmm. es un caso hipotético. Pues con el modelo de computadora lo que nosotros creamos es es como si fuera un laboratorio computadorizado. Ustedes saben que los biólogos, los químicos, ellos tienen sus laboratorios si y ellos van allí y pues con microscopios miran este organismo, miran, miran eh, eh, a través de los microscopios, pues ellos pueden utilizar, hacer sus experimentos, los químicos pueden eh, mezclar varias sustancias químicas y ver qué resulta. Pues en el caso de los meteorólogos, nosotros pues no podemos necesariamente ir a la atmósfera y poner un poquito de gotitas de agua aquí o poner vientos fuertes allá, sino que lo que utilizamos eh, es pues un modelo de computadora que nos puede crear lo que vimos eh, en este video eh, al modelo de computadora pues el modelo de computadora tiene ecuaciones que pues esas ecuaciones matemáticas son bien difíciles de, re de resolver por eso utilizamos computadoras con muchísima eh, capacidad y estas computadoras pues resuelven las ecuaciones y pues lo que hacen es que nosotros le decimos a la computadora imagínate que hay un mundo por ejemplo que está completamente cubierto de agua que tiene temperaturas en el océano como son las temperaturas que en las que se forman los huracanes, digamos 80 grados Fahrenheit, 26 grados Celsius. Uh -huh. Y le decimos, uh, eh, existe esta cantidad de agua en la atmósfera, esta cantidad de vapor de agua, los vientos tienen esta fortaleza. Y le preguntamos al modelo de computadora, dime qué sucedería en ese caso. Uh -huh. Y entonces el modelo de computadora puede hacer lo que, lo que vimos. Este, Dan, si puede poner el video otra vez si pueden play el video de nuevo, um, pues eh, podemos ver que a pesar de que pues, es un modelo de computadora, nos puede dar una solución que nos puede crear algo que se parece muy cercano a lo que sucede en el planeta Tierra, pues como estamos viendo este video otra vez, tenemos nubes, tenemos ciclones tropicales que se forman en los trópicos que llegan a formar el ojo, que es el centro. Ahora vamos a hacerle un zoom para que veamos la formación de un huracán. Mm. Pueden ver que pasó de ser un grupo de nubes a formarse completamente en un ciclón con un ojo en el centro, con nubes alrededor de, del ojo y luego pasó a debilitarse. Una vez pasó por una región que, que no era muy, muy buena. Pues de esta manera es que yo estudio mucho los huracanes, pues utilizando los resultados que me da este modelo, pues entonces yo puedo decir, ok, esto es hipotético, esto sucedió en mi laboratorio, pero vamos a ver cómo eso se relaciona a cómo los huracanes en el planeta Tierra, en nuestro planeta, cómo estos resultados que nos da el modelo de computadora, cómo se relacionan a los huracanes en el planeta Tierra. Uh -huh. Y pues de esa manera yo puedo estudiar eh, los huracanes. Puedo estudiar otros fenómenos atmosféricos. También eh, pues, puedo estu estudiar los huracanes con observaciones. Ahora mismo pues eh, tenemos la tormenta tropical FRED, que está sobre la isla de La Española, sobre República Dominicana y Haití. Y ahora mismo hay aviones casi huracanes que están allí y están eh, lanzando instrumentos en la atmósfera y utilizando los instrumentos que están en el huracán para tomar medidas de la atmósfera y luego, dentro de algunos meses, pues yo puedo analizar esos, esas medidas para decir, ok, este huracán Fred, al paso por la española, tuvo estos vientos, tuvo esta cantidad de lluvia, porque habían estas condiciones en la atmósfera. Y pues eso, <ríe> una contestación un poco larga, pero de esa manera que yo estudio los huracanes. Bueno, entonces, usar modelos de computación y observaciones. Y con esos Correcto. puntos puedes entender los huracanes. Um, una pregunta que yo tengo. ¿has, um, ¿Tú has volado en un, entre un huracán o has sido un huracán? Pues nunca he estado en el ojo de un huracán, pero sí he estado en los aviones caso huracanes. Son aviones que solían pertenecerle a la milicia de los Estados Unidos, así que son Uh, son aviones bien fuertes, por eso pueden ir hasta el ojo del huracán. No he tenido la oportunidad de ir directamente al ojo, pero sí he tenido la oportunidad de eh, que volé alrededor del huracán del huracán Sandy. Algunos de nuestros oyentes tal vez recordarán que Sandy pues eh, ocasionó muchos daños, lamentablemente desde la costa de North Carolina hasta Nueva York. Pues pude volar alrededor. De, del huracán Sandy, también pude volar alrededor de la tormenta tropical Bonnie en el 2014 uh -huh. uh, perdón, en el 2011 sí, uh -huh. pues esas han sido algunas de las experiencias que he tenido pero aún no he podido ir directamente pero espero que, espero que sí, que pueda ser es, todo, es el sueño de todo meteorólogo que se dedica al estudio de los huracanes poder volar un día directamente al ojo del huracán interesante. Um, bueno, hablando de, de daños y, y los impactos que causan los huracanes, um, tenemos una tercera pregunta. Um, Paul, ¿puedes subir la tercera pregunta? Um, ¿Cuáles? Y, y mientras nuestros videntes responden, um, podemos uh, platicar de cuáles son las preguntas más importantes relacionadas a la formación y fortalecimiento fortalecimiento de los huracanes. Sí, eh, Hay muchísimas preguntas, pero una de las más importantes es cómo se forman los huracanes. Tal vez parecería ser una pregunta simple, pero da la casualidad que no tenemos un buen eh, entendimiento de cómo exactamente se forman los huracanes. Sabemos que necesitamos ciertas condiciones, sabemos que necesitamos eh, cali agua del océano caliente, por eso se forman en el verano y otoño. Sabemos que se necesita humedad, sabemos que se necesitan vientos débiles, pero no sabemos cómo exactamente un grupo de nube pasa a ser un huracán bien fuerte, bien fuerte como vimos en el video que, que, que, nos mostró, eh, que mostramos anteriormente. Pues eh, puedes pensar esto en, en, puedes compararlo como cuando cocinas o cuando horneas, pues necesitas los ingredientes y necesitas los pasos. Pues cuando se trata de los huracanes, sabemos los ingredientes, pero no sabemos muy bien los pasos. Y esta es una pregunta muy importante porque pues si queremos hacer otras preguntas bien importantes como por ejemplo... En el futuro, si el, el, nuestro planeta continúa calentándose, podremos eh, ver más huracanes, podríamos ver menos, van a fortalecerse más, van a fortalecerse menos, van a traer más lluvia, van a traer más viento. Si queremos hacer todas esas preguntas, para poder contestar esas preguntas, necesitamos tener un buen entendimiento de cómo se forman los huracanes y también de cómo se fortalecen. Y esas otras otra pregunta bien importante que, que los meteorólogos estamos tratando de contestar y que cualquier vidente que está interesado en, en ser meteorólogo en un futuro pues puede tratar de contestar, que también es por qué algunos huracanes se fortalecen bien rápido. Uh -huh. Y cuando digo bien rápido, podemos pensar el huracán Harvey, que un día era una tormenta tropical bien débil, bien desorganizada, y dos días más tarde tocó tierra como un huracán categoría 4 mm. y llevó muchísima lluvia. ¿Cómo es que sucede eso tan rápido? Versus en otros casos tenemos una tormenta tropical que toma hasta 5, 6, 7 días en poder llegar a ser un huracán. Mm. Pues y estas son algunas de las preguntas más importantes respecto a la ciencia de los huracanes, así que hay muchísimas oportunidades para que ellos que están interesados en convertirse en meteorólogos y en hacer investigación en estos temas hay muchas preguntas abiertas y esas son algunas de ellas muchos misterios um, podemos uh, traer la pregunta otra vez porque creo que vi que um, la, la respuesta más popular era lluvia um pop can you bring up the, the third question again please um, Yeah. So, sí. uh, ¿cuál efecto de los huracanes ocasiona la mayor cantidad de pérdidas de vidas um, y nuestra audiencia dice que es la lluvia um, y luego sí. de, sec, de segundo um, lugar la marejada ciclónica? ¿Qué, cu ¿Cuál es la respuesta? Sí. Pues resulta ser que nuestra audiencia contestó correctamente. ¡Uh! todo todos! Cuando, cuando, sí, muy bien. Por lo general, cuando hacemos esta pregunta, muchas personas piensan pues, lo, el efecto que ocasiona más pérdida de vida es los vientos, ¿verdad? Porque cuando vimos en la primera pregunta, cuando le preguntamos a la audiencia qué piensas cuando escuchas la palabra huracán, la mayoría de las personas dice viento. Y, y siempre que vemos fotos de cuando un huracán pasó por algún condado, por alguna región, siempre vemos las fotos de los daños ocasionados por los vientos. Pero... Resulta ser que la lluvia y la marejada ciclónica ocasionan más pérdidas de vida que los vientos. Y mm. esto es porque por lo general pues, le, las estructuras están construidas sí. para aguantar los efectos de los vientos y pues, las personas pues, toman decisiones correctas respecto pues si, si viven en una estructura débil pues mm. se van a algún lugar más seguro. Pero la lluvia y la marejada ciclónica ocasiona aún más pérdidas de vida porque dentro de un huracán o al, durante el paso de un huracán, pues el huracán puede traer muchísima, muchísima lluvia. Eso fue lo que vimos durante el huracán Harvey en Texas, durante el huracán King oh, sí. en Hawaii, Florence, en las Carolinas. Y, y pues esta cantidad de lluvia se puede acumular muy rápido y pues puede ser bien, bien difícil eh, llegar a rescatar a personas que estén varadas o que estén atrapadas por las inundaciones. Y lo mismo sucede con la marejada ciclónica. Muchos de nuestros videntes tal vez recordarán al huracán Katrina en el 2005 que lamentablemente pues ocasionó muchísimas pérdidas de vida en New Orleans y eso fue porque a medida que el huracán se iba acercando a la costa los vientos iban empujando el agua del océano oh. hacia adentro y eso es lo que se conoce como la marejada ciclónica y aunque el, esta New Orleans tenía una protección un leve ese levee colapsó porque había tanta agua siendo empujada hacia adentro hacia de la tierra que ese levi colapsó y pues la marejada ciclónica puede subir el nivel de agua tan rápido que aún alguna persona que esté tratando de nadar no puede sobrevivir. Y por eso es que pues es el agua, cuando pensamos en huracanes, es el agua, no son los vientos, es el agua lo que ocasiona más pérdida de vida. Y eso es algo que quiero enfatizar porque creo que pues nuestro público por lo general suele pensar, ah, es, es una es solo una tormenta tropical, los vientos no son tan fuertes, me voy a quedar en mi casa. O oh, eh, es un huracán categoría 1. Ah, yo he sobrevivido a un huracán categoría 3. Sí, ha sobrevivido los vientos de un huracán categoría 3, pero no necesariamente la lluvia o la marejada ciclónica que ocasiona ese huracán categoría 3 en particular, porque aunque sea en categoría 3 no significa que, que van a llevar la misma cantidad de agua a través de la lluvia o la marejada ciclónica. Así que muy, muy bien contestado por nuestra yeah. audiencia. Y uh, pues es muy, uh, muy importante. Sí, tengo uh, si uh, ustedes tienen preguntas, por favor, pónganlas en el Slido. Um, ya casi vamos a terminar. Entonces, si tienen una pregunta que le arde, póngalo allí um, para responderlo. Y um, bueno, yo tengo una pregunta Uh, corta, que el, las escalas para los huracanes, entonces usan los vientos, um, también usan uh, la cantidad de lluvia que va a caer o no? No, no. So, no. La escala de la, la escala de los huracanes, lo que se conoce como un categoría 1, categoría 2, 3, 4, 5, fue creada hace mucho tiempo por un meteorólogo y un ingeniero. El meteorólogo era de apellido Simpson, el ingeniero era de apellido zafir por eso la escala ah. se conoce como la escala zafir simpson uh -huh. Y pues el objetivo de ellos es que porque en los años 50, 60, 70, lo que conocíamos era que los huracanes ocasionaban muchos vientos y en aquel entonces las estructuras no eran construidas para sostener ah. los vientos. Uh -huh. El ingeniero y el meteorólogo estaban interesados en crear una escala para que pudiera informar a los ingenieros respecto a la construcción de edificios. Ok, vamos a construir un edificio que pueda aguantar hasta vientos de un categoría 3. Vamos a ponerle ventanas a este edificio hermoso frente a la playa para que pueda aguantar hasta un categoría 2, categoría 3. Uh -huh. Y por eso es que la escala solo utiliza los vientos. En algún entonces, pues, también utilizaba la marejada ciclónica, oh. pues decían, ok, en un categoría 1, pues pueden esperar vientos de hasta 90 millas por hora, pero eh, una marejada ciclónica de hasta 3 pies, digamos. Uh -huh. La marejada ciclónica se mide en la cantidad de pies de agua, como en la piscina, pero pues eh, sobre el, el nivel de la tierra, y pues eh, digamos un categoría 5, pues una marejada ciclónica de hasta 10 pies. Uh -huh. Pero en el año 2005, en el año 2004 y 2005, los meteorólogos se dieron cuenta que un huracán categoría 4 y un huracán categoría 1 podían ocasionar la misma cantidad de marejada ciclónica. Uh -huh. Y fue entonces cuando decidieron que la, la, la escala zafir simpson uh -huh. solo incluye los efectos de los vientos, porque la marejada ciclónica solo de, no solo depende de la, del fortalecimiento del huracán, también depende de cuán grande, cuán pequeño y también sea el huracán, y también depende pues, eh, de la costa. Por ejemplo, cercano a la costa de, de New Orleans, eh, siguiendo el ejemplo que utilicé, pues el, el nivel del mar, si, si vas dentro del nivel del mar, no es muy hondo, no es muy profundo, es bastante llano. Pero en otro lugar, como el norte de Puerto Rico, es más eh, es más eh, ¿Hondo? Sí, yeah. es más hondo. Gracias. Así que, pues, desde entonces no sé, no sé. La, la escala solo incluye ah, lo pintó. Interesante. Um, Creo que tenemos una pregunta. Sí. De, um, tenemos una pregunta. Gracias por preguntarnos. Uh, ¿Qué se sabe sobre los huracanes que producen tornados? Muy buena pregunta. Pues los, los tornados eh, es, son otro fenómeno atmosférico. También este, son, tienen viento fuerte, pero son muy más pequeños. Eh, o, o, ocurren sobre... Eh, no, no son tan grandes como los huracanes. Uh -huh. eh, ¿Qué se sabe de los huracanes que producen tornados? Pues sabemos que no todos los huracanes ocasionan tornados. Eh, se necesitan ciertas condiciones y pues eh, una de las condiciones que se necesitan es que el, el huracán al tocar tierra, pues los vientos eh, sean suficientemente fuertes, pero que también pues a veces cuando el huracán toca tierra, pues hay pequeñas circulaciones, pues eh, el, el huracán tocó tierra, los vientos están pasando entre edificios, están pasando sobre árboles y a pesar de que el los vientos del huracán estén rotando generalmente alrededor de o en contra de las manecillas de reloj puede que en un área estén rotando bien rápido, bien rápido y pues así es como se, como se forman los tornados. No sucede en todas las ocasiones porque los huracanes, los tornados por lo general pues necesitan grandes masas de aire eh, cálida y fría que están pues eh, rotando una cercana a la otra y en los huracanes por lo general las masas de aire son bastante cálidas uh -huh. así que los, los tornados no suceden en todos los huracanes pero sí suceden muy frecuentemente y, y suelen suceder por lo general cuando eh, un huracán categoría 1, 2 o tal vez 3 pues toca tierra es menos probable que sucedan con los huracanes Bien fuertes. Y también depende de la velocidad de traslación de un huracán. Si un huracán oh. se está moviendo bien lentamente cuando toca tierra, como fue lo, el, el caso del huracán Harvey, pues es más probable que la combinación de los vientos del huracán, más los edificios, más el movimiento lento del huracán, pues todas esas condiciones se combinen para ocasionar eh, un tornado. Y hay un. Algo que quiero añadir, que fue cuando el huracán Georges pasó por Puerto Rico, recuerdo que en medio de la noche eh, la madera que estaba cubriendo las puertas de cristal de mi casa eh, se voló. Uy. Y luego, y, sí, y durante ese momento nosotros recordamos que los vientos se habían fortalecido bien, bien, bien fuerte, como por 10 minutos y ya. Los vientos continuaron siendo bien fuertes, pero fueron extremadamente fuertes extremadamente fuertes en alguna ocasión ahora 10, 20 años más tarde de después de ese huracán cuando yo estoy siendo meteoróloga, leí el reportaje científico sobre ese huracán y reportaron que al tocar tierra y cuando los vientos del huracán Georges estaban subiendo y bajando por las montañas de Puerto Rico, crearon un tornado que pasó bien cercano y que tal vez fue lo que ocasionó esa el despeje de de la puerta de, del panel de madera de la casa de mesías Muy interesante. Bueno, podemos seguir hablando por horas, pero uh, tenemos que terminar. Muchísimas gracias por platicar con nosotros hoy y con uh, y con nuestra audiencia y ustedes por uh, estar con nosotros, es muy interesante escuchar todo el trabajo que estás haciendo y hay muchos misterios que quedan para nuestros futuros científicos de investigar. Así que uh, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias.